A continuación vamos a ver un breve repaso del de, eh, método Monte Carlo aplicado a transporte de radiación... ...que probablemente hayan visto ya en la materia física de neutrones. Montecarlo es un nombre que se le da a distintos algoritmos... ...que utilizan números aleatorios y distribuciones de probabilidad para, el cálculo, eh, para cálculos matemáticos. Por ejemplo, típicamente se utilizan para eh, el cálculo de integrales. Si quisiéramos calcular el área encerrada por la curva roja en la figura... Podemos hacerlo eh, obteniendo números aleatorios distribuidos entre 0 y 1 uniformemente para el valor de X y entre 0 y 1 uniformemente para el valor de Y. Y después eh, contando la cantidad de puntos aleatorios de posición x y que se encuentran dentro de la curva roja. El área total va a estar dada por el cociente entre los puntos que cayeron dentro de la curva roja y los puntos totales, multiplicados por el área total que en este caso es 1. En el caso del transporte de radiación, la metodología de Monte Carlo es muy aplicable porque los procesos de interacción de radiación con la materia son intrínsecamente estocásticos. Por ejemplo, la sección eficaz total por diferencial de X define una probabilidad de interacción en el diferencial de X. Y los cocientes entre las secciones eficaces parciales y la sección eficaz total definen la probabilidad de que las reacciones sean de un determinado tipo. Por otra parte... La probabilidad de interacción depende únicamente de variables locales en el momento de la colisión y no del estado previo de la partícula. Entonces esas dos características permiten que las simulaciones se hagan con lo que se denominan cadenas de Markov, que son procesos de simulación en donde lo siguiente que le va a suceder a, al sistema depende únicamente del estado actual, no de la, del estado previo. La forma en que, se, en que se componen básicamente los algoritmos de transporte de Monte Carlo, transporte por el método de Monte Carlo, eh, son eh, estos tres pasos. El muestreo de la fuente, o sea, obtener las partículas en base a la distribución de la probabilidad de las distintas variables de la fuente. El cálculo de la posición en la próxima interacción. La decisión de eh, qué tipo de interacción sucede en base a los cocientes de secciones eficaces de las distintas reacciones respecto a la sesión eficaz total. Si la reacción es una reacción de dispersión, calcular con las distribuciones de energía de salida y de eh, dirección de salida eh, la nueva dirección y posición, perdón, la dire nueva dirección y energía, y eh, eh, continuar el paso 2 y 3 hasta que la partícula es absorbida o eh, se fuga del de volumen de interés del área de, de simulación. Eh, estos pasos constituyen una cadena de Markov, digamos, de vuelta, porque los, cada paso eh, que da la partícula depende únicamente del estado de la partícula en ese instante. Y se puede demostrar que esos pasos combinados con estimadores apropiados para el cálculo de flujo constituyen una solución de la ecuación de transporte en su forma integral. Esto, está, esto se puede ver en el libro de Spaniel y Gilbert, de, de Monte Carlo, también eh, en el libro de transporte de Durvestad o, eh, con mucho detalle, en la materia de Monte Carlo que dicta eh, el Instituto de Balecero, Javier Davidovsky. En forma gráfica, estos tres pasos que eh, enumeré previamente se pueden ver de la siguiente manera. El primer paso es el muestreo de la fuente. Entonces tenemos una distribución espacial de la fuente, que en este caso es un punto, y tenemos una distribución energética y una distribución angular. Cada una de esas distribuciones se muestrea y se obtiene un valor de posición, de energía y de dirección para la partícula que se emite. Para una determinada energía va a tener asociada la partícula una determinada sección eficaz total. Y la probabilidad de eh, interacción en función de la, del, eh, de la distancia recorrida es 1 menos la exponencial de la sección eficaz total, de menos la sección eficaz total, por la distancia recorrida. O sea, es una distribución de probabilidad que va de 0 a 1, porque a distancias muy grandes se entiende que la partícula eventualmente va a interactuar. Utilizando esa distribución de probabilidad, uno puede obtener un valor posible del camino de recorrido. Entonces, sería la distancia de vuelo hasta que ocurra una interacción. En ese punto se supone que algún tipo de interacción ocurre y qué tipo de interacción ocurre se calcula con los cocientes de las secciones eficaces macroscópicas que tienen como interpretación la probabilidad de que determinados eh, fenómenos ocurran. Si el evento en particular que ocurre es de dispersión uno tiene que también tomar la distribución de ángulo de salida y la distribución de energía de salida para tener la nueva energía y dirección de la partícula eh, que sigue volando. Este proceso se continúa hasta que la partícula o es absorbida o eh, se fuga del sistema y se vuelve a muestrear una partícula de la fuente hasta que se alcanza la cantidad total de partículas simuladas. Este proceso realiza una simulación por el método de Monte Carlo, pero de hecho no calculó nada. Digamos, no, eh, digamos, Se simulan un montón de partículas, pero no se obtiene ninguna cosa observable. Para obtener alguna cantidad observable, Flujo, ritmo de reacción, etcétera, se necesitan estimadores. Un estimado posible son las colisiones. Eh, la cantidad de colisiones de un, eh, de un determinado tipo, o bueno, la cantidad de colisiones totales que ocurran dentro de un material va a, ser, va a estar relacionado con la sección eficaz, eh, va a ser proporcional a la sección eficaz al flujo y al volumen. Entonces, contando la cantidad de colisiones que ocurren para una eh, determinada cantidad de partículas simuladas en un determinado de volumen, y dividiendo por el volumen, la sección eficaz total promedio, y la cantidad de partículas simuladas, tenemos un estimador del flujo. Eso es muy útil, pero requiere que haya colisiones. Entonces, si uno, tenemos una simulación en alguna parte de nuestro sistema que tiene vacío, en esa eh, región va a haber neutrones, pero no va a haber colisiones. Así que este método sirve para regiones en las que, existen colisiones. Para problemas en los que no hay, eh, no hay colisiones porque no hay material, se puede utilizar eh, el estimador de, de flujo en base a tracks que es en base al camino recorrido por las partículas. Este estimador se basa en la definición de flujo angular, que es el producto de la velocidad, del módulo de la velocidad, de la rapidez de la partícula, por la tensidad eh, de neutrones en el espacio de fase la integral de eh, volumen del de flujo angular en el espacio de fase es equivalente a la integral de la densidad de neutrones a lo largo del camino recorrido por la partícula que es b, la velocidad, por diferencial de t. Entonces, integrando, las partícula, la, integrando las, los caminos que recorren las partículas, tenemos una estimación del flujo que tiene eh, el sistema en ese volumen entonces sumando todos los caminos recorridos por las partículas en un determinado eh, en un determinado volumen obtenemos un estimador del camino total del recorrido por las partículas en promedio y luego dividiendo por la cantidad de partículas simuladas y por, la, y por el volumen de la, de la región en la que estamos calculando el flujo obtenemos el flujo eh, el flujo neutrónico. Y este estimador es, bueno, justamente, particularmente útil para sistemas que son ópticamente delgados. Y son formas complementarias de calcular el flujo de neutrones por el método Monte Carlo, Siendo que en las simulaciones, justamente, oh, habíamos obtenido tanto colisiones como caminos recorridos. Todos estos procesos se basan en la toma de decisiones o en, la, en el muestreo de distribuciones basado en números aleatorios. En realidad, en el método Monte Carlo o en, los, en el método Monte Carlo para el transporte de radiación no se utilizan números realmente aleatorios, sino números pseudo aleatorios, esto es, números generados por, eh, secuencias de números generados por eh, algoritmos que eh, tienen la propiedad de ser, estar uniformemente distribuidos en un determinado rango, por ejemplo entre 0 y 1. ¿Por qué se, eh, se realiza esto? Porque uno quiere poder eh, desvaliar el. el el programa y obtener repetitividad en los cálculos. Digamos, esto es distinto a otras aplicaciones que utilizan números aleatorios, como criptografía, en donde que los números aleatorios sean realmente aleatorios y no permitan la predicción eh, externa, le da seguridad al sistema. Entonces, lo que se, se utiliza en eh, el método de Monte Carlo son algoritmos de generación de números aleatorios. Uno de esos algoritmos es el Linear Congregation Method, es muy común. Para un conjunto de parámetros A, B y M y una semilla X0, que es el primer valor de la secuencia, se genera una secuencia de números que eh, tienen propiedades de número, eh, de la propiedad de, de, de, de, de ser aleatorios, en sentido de que están uniformemente distribuidos entre 0 y 1, pero. Eh, están uniformemente, eh, están unívocamente determinados por la eh, semilla que uno eligió. Entonces, si uno coloca la misma semilla en una simulación, va a obtener los mismos resultados. Cuando la, la, como el proceso del, eh, del generador de números selectores depende únicamente del de valor en la última Posición, si uno vuelve a obtener de sí mismo el valor inicial en algún instante, a partir de ahí toda la secuencia de números aleatorios se va a volver a repetir. A eso se denomina periodo. Lo que se busca en los generadores de números aleatorios es que ese periodo sea grande. O sea que uno tenga una gran cantidad de números de, de, distribuidos uniformemente entre 0 y 1 sin que esa secuencia vuelva a repetirse. Eh, esto no es estrictamente un problema para la simulación de, de, para la simulación de Monte Carlo en transporte de radiación, porque uno no necesariamente va a utilizar los números aleatorios de la misma forma. Así que no necesariamente significa que la simulación va a volver a repetirse, pero uno busca que eh, ese periodo sea lo más grande posible. Por otra parte, otra propiedad que a uno le interesa en estos generadores de números aleatorios es la propiedad de avanzar en, eh, en la generación de números aleatorios, o sea, darme los próximos mil números, o dos mil números, o cinco mil números, para entregar bloques de números aleatorios conocidos a distintos procesadores y poder procesar en paralelo. Si no, digamos, la secuencia de ejecución entre, una, entre un CPU y otro sería aleatoria. Eh, bien. ¿Cómo se utilizan estos números aleatorios? Se utilizan eh, para el muestreo de distribuciones de probabilidad. El ejemplo más sencillo de distribuciones de probabilidad son distribuciones de probabilidad discretas. Por ejemplo, si tenemos una sección eficaz, eh, un, una, un material en donde hay una determinada sección eficaz de fisión, de scattering y de captura radiativa, y son los únicos tres procesos posibles, la sección eficaz total va a ser la suma de esas tres secciones eficaces. Y las probabilidades de cada evento van a ser la sección eficaz de cada uno de esos procesos dividido a la sección eficaz total. Si colocamos esas probabilidades eh, en forma de vector, las tres probabilidades sumadas van a dar 1, porque es equivalente a la sección eficaz total, o sea, alguno de esos tres procesos tiene que ocurrir. Entonces, utilizando un número aleatorio entre 0 y 1, yo puedo elegir, elegir alguna de, alguno de esos eventos. Esa es una forma de hacer una toma de decisiones en base a distribuciones de probabilidad discretas. Ese, eh, esa forma de mostrar es equivalente a colocar las probabilidades eh, acumuladas, en, la, las probabilidades de cada uno de los eventos en forma de una distribución de probabilidad acumulada que al ser discreta tiene estos saltos. Eh, y ingresar con un, eh, con un número aleatorio eh, por acá y en base a eso seleccionar el evento que sucede. Uno podría poner muchos de estos escalones más pequeños y llegar al límite en donde lo que uno está teniendo es una distribución de probabilidad acumulada que va entre 0 y 1 y dándole un valor de, eh, eh, de probabilidad basado en un número aleatorio obtener el valor de la variable. Y esta variable que tiene esta distribución de probabilidad acumulada, está asociada a una determinada distribución de probabilidad. Esto se puede hacer de esta forma, mediante la inversión de la, de la función de, de, de distribución acumulada, o utilizando el método de rechazo, que es eh, generando valores aleatorios para la variable X, y eh, aceptando el valor si... La, la eh, un, si el, el si un segundo número aleatorio es menor que eh, la eh, probabilidad del de, asociada a ese valor. Los dos métodos funcionan. La primera opción es preferible porque es mucho más rápido, o se requiere un único eh, número aleatorio, pero eh, no siempre es posible porque no siempre las funciones que uno tiene son eh, invertibles eh, algebraicamente. Entonces, para esos casos, existe, se puede hacer o numéricamente la, la distribución de probabilidad o eh, utilizar el método de rechazo que funciona pero es más costoso computacionalmente. Para finalizar, <coughs> la bibliografía recomendada eh, incluye el capítulo de métodos numéricos del libro Teoría de Transporte o. Transport Theory de Durestein y Martin, que incluye eh, una sección dedicada a, a Métodos Monte Carlo. El libro de Lewis and Miller, Computational Methods of Neutron Transport, que incluye un capítulo muy bueno de eh, Introducción al Método Monte Carlo para Transporte de Radiación. Eh, si uno busca eh, un libro un poco más eh, profundo en cuanto a la teoría de transporte por Método Monte Carlo, está el libro de España y Gelbard. Y... Eh, Forrest Round, uno de los desarrolladores de MCMP, escribió este informe técnico de Los Álamos, que es Fundamentals of Monte Carlo Particle Transport, que incluye bastidos detalles de la implementación de los distintos algoritmos necesarios para realizar eh, simulaciones por método Monte Carlo.